Nuestra entrevista política de cada domingo, en una semana en la que les hemos contado que tras los malos resultados de Podemos en Euskadi, ha provocado voces críticas en la formación pidiendo más autocrítica y que Euskadi tenga un programa propio no impuesto desde Madrid. Recibimos por ello a Miren Gorrochategui, candidata del Carrequín Podemos. Señora Gorrochategui, Archal León. Arshal León. ¿El liderazgo de Pablo Iglesias está avalado y revalidado, como dicen los dirigentes de su formación, a pesar de los malos resultados en Euskadi y en Galicia? Sí, claro que sí. Hace eh, hace muy poquito tiempo hemos tenido la Asamblea Ciudadana, la tercera Asamblea Ciudadana, en la que resultó elegido. Y, y no, eh, eh, es verdad claro, que los eh, resultados electorales no han sido los esperados, pero pero bueno, pero bueno, no tiene nada que ver con, con el o, o con, con la aceptación del liderazgo de Pablo Iglesias. Ajá. No, no, se lo pregunto porque han surgido voces críticas eh, internas en Euskadi precisamente por eso. Bueno, pues, pues la verdad es que eh, eh, son, son cosas que se pueden decir, pero que no tienen mucho fundamento. Uh -huh. eh, se preguntan si no han, quizá que no se ha entendido bien la diferencia territorial o de identidad y de sentimiento entre Euskadi y España. Bueno, yo creo que, que si, si buscamos, o sea, si empezamos a pensar en, en qué tipo de elementos han podido fluir en, en este resultado y, y, y lo planteamos con respecto, a la, a la cuestión territorial creo que, que hay otras cuestiones hay otros elementos mucho más fuertes y mucho más importantes como por ejemplo el ascenso de la de la ultraderecha el peligro de cierto de que vox pueda irrumpir en el parlamento de hecho eh, pues eh, aunque solamente una pero bueno tenemos una diputada una, una parlamentaria vasca de Vox también en Euskadi y yo creo que esa ese tipo de circunstancias influye muchísimo más en que el eje de apoyo pueda eh, ser el, el invitario sobre sobre el social ¿Qué? Es lo que ha podido fallar o no se ha podido trasladar eh, como esperaban a la ciudadanía, al electorado para que, pues eso para que el Podemos eh, no haya tenido unos buenos resultados el 12 de julio. Pues, a ver, el contexto tampoco es muy bueno. Es decir, el contexto internacional eh, y el contexto, sobre todo en, en este momento en Euskadi, de pandemia. En una pandemia hemos visto que la mitad de la gente se ha quedado en casa. Entonces, en este contexto transmitir mensajes políticos es simplemente muy difícil. Así que, bueno, yo creo que son muchos factores los que influyen. uno de ellos, desde luego, sí, sí, sí. Pero la pandemia ha afectado a todos los partidos por igual, entiendo. Sí, pero lo que pasa es que también sabemos que no afecta a todos los partidos con igual la abstención. Es, es, ese también es un dato que absolutamente contrasta, que es evidente. Eh, la abstención eh, siempre afecta más a los partidos de izquierda. Uh -huh. eh, eh, ¿Han podido hacer también cierto daño las eh, disputas o los numerosos cambios que ha habido también en la dirección de Podemos-Euskadi en los últimos eh, años o las corrientes internas que siguen surgiendo? ¿La falta en definitiva de un proyecto claro, consolidado y unánime para Euskadi? Bueno, yo creo que el proyecto es clarísimo, clarísimo, consolidado y es unánime. Otra cosa es y es cierto que ha habido acciones internas, que la unión en, en, en, no, no, no ha sido espectacular, pero y, y también es verdad que esa falta de unión se ha visto magnificada por los medios de comunicación. También en parte propiciado porque nosotros nuestras primarias son muy transparentes y todos los partidos no hacen primarias, con lo cual difícilmente se se ven los esas tensiones internas que existen y además bastante más feinitas en, en otros partidos políticos. Eh, nosotros eh, también tenemos primarias de, de verdad, son primarias de verdad. Eh, y entonces y además son transparentes y, con, y se publican eh, entonces bueno es, es lógico que se vea esa, esa, esa disputa eh, se haga evidente y se haga patente pero no es algo que exclusivo de podemos pero bueno, y, y ciertamente si sí, el hecho de que eso se conozca el hecho de que eso trasciende y se pueda ver se que no es bueno para dar para, para unos resultados electorales de todas maneras, eh, digo, al de pues, la pregunta pero lo que me decías, el cambio de dirección, eh, yo no creo que, que cuando la militancia decide eh, cambiar el liderazgo, eso tenga que tener eh, una consecuencia negativa después en las elecciones. No tendría mucho sentido. Uh -huh. eh, por último, señora Gorrochategui, Tegui, ha anunciado que no tiene previsto acudir a la conferencia de presidentes porque no se ha convocado la comisión mixta del concierto, como ha solicitado en retiradas ocasiones. ¿Está de acuerdo con la postura del Endacari. No, ¿cómo voy a de acuerdo? lo largo de la pandemia también utilizó todo todo tipo de encuentro con el presidente Sánchez para mostrar su su enfado, ¿no? Es como el Dakari permanentemente enfadado con el con el presidente Sánchez. Eh, yo creo que son, son cuestiones partidistas que, que, desde luego, en un contexto en el que estamos, además, de, de, de tener que hacer frente a una crisis social y económica grave, pues este tipo de, de actos de, de enfado pues no, no, no ayudan. Así que mm. no, no son buenos. Cree, por tanto, que debería acudir a esa conferencia de presidentes? Claro que sí, uh -huh. evidentemente sí. Yo creo que es el momento de construir y no de y, y, y no de, de reclamar, de no mirarse al ombligo constantemente. Uh -huh. Miren Grochategui, candidata a Lendakari del Carrequín Podemos. Gracias por atender la llamada de Hora 14 de Euskadi a Ratzaldeón. es Escarecasco.